9. Nosotros presto, como siempre, a llevarle las informaciones a las que estamos acostumbrados diariamente a través de este canal 8 del grupo Telenor. Pero antes de entrar con los comentarios del momento, pues yo quiero recordarle a todos los ingenieros y ventaneros de toda esta región que Vidrios y Aluminios del Cibao MP está aquí en la calle Sánchez, esquina Papi Olivieri, y es donde van a encontrar las puertas, perfiles, ventanas acero inoxidable y todos los accesorios que usted necesita para darle ese toque final a su casa o apartamento lo va a encontrar aquí en vidrios y aluminios del Cibao MP. Ahí está mi amigo y hermano el ingeniero Dali Moronta, junto a todo un equipo de expertos dispuesto a darle las orientaciones y las informaciones y la asesoría que usted necesita para darle ese toque final a su casa o apartamento. Vidrios y aluminios del Cibao MP, calle Sánchez Esquina Papio oliviera aquí en San Francisco de Macorís. Y a usted le falló su vehículo por porque la batería ya no funciona, no sirve en cualquier punto de San Francisco de Macorís. No se preocupe, llame a August, que es viernes 9 de agosto del año 2019. Yo quiero detenerme eh, un minutito, hacer un stop, y es para felicitar eh, y pedirle Todas las bendiciones que Dios pueda derramar sobre un ser humano. En este momento yo quiero pedirle a Dios que, que se manifieste de esa manera, porque hoy está de fiesta, de cumpleaños, un gran ser humano, eh, un ser humano extraordinario, responsable de guiar eh, su familia por el camino correcto, eh, dejándose llevar por esa luz que diariamente pues, nos suministra el divino Creador, capaz de guiar, eh, por el camino correcto a ese equipo que Dios le dio la responsabilidad de guiarlo, pero también de otros que llegaron, llegamos grande a ese equipo y hoy también somos parte importante y nos hemos beneficiado de esa sapiencia, de esa sabiduría, de esa eh, espiritualidad y de esa creencia firme en que existe eh, un Dios y que ese es el responsable de, que no, de nuestra existencia. Así que yo quiero pedirle a Dios en este momento que siga derramando muchas bendiciones sobre ese gran ser humano que en el día de hoy está de fiesta, de cumpleaños para que siga siendo luz en el camino de todos quienes estamos a su alrededor así que Juan Avianel Ramos de Morales está de fiesta, de cumpleaños y yo desde aquí le mando todas las bendiciones del mundo que papá Dios nos la tenga entre nosotros por muchos años, por mucho tiempo para poder seguir beneficiándonos de eso que Dios la dotó a usted y que su humildad le ha permitido pues compartirla con todos nosotros felicidades doña Avianel la esperamos con los brazos abiertos verdad para darle su abrazo y su beso así que felicidades una vez más para usted. Bien, nosotros continuamos en este contacto diario en el día de hoy y vamos con la primera tanda de comentarios. Miren, yo quiero referirme a unas declaraciones que diera en el día de ayer el destacado comerciante, e empresario, don Eufemio Vargas Lima, quien tiene todo el aval la facultad para emitir opiniones como esta, Eufemio es un comerciante empresario de los entre los tres empresarios eh, más importantes de esta región eh, usted ubica a don Eufemio Vargas por esa trayectoria que tiene y él se refirió en el día de ayer a, la, a los movimientos huelgarios una vez más y el sentir del comercio que el comercio como tal no no eh, se opone ciertamente a este tipo de acciones que durante décadas se lleva a cabo en San Francisco de Macorís con el objetivo de, de reclamar reivindicaciones. Eh, don Eufemio eh, dice que San Francisco de Macorís eh, sigue por el mismo eh, camino perdiendo eh, dinero, grandes eh, sumas de dinero cada vez que, este pueblo es paralizado, se paralizan las labores eh, productivas, cuando lo que necesitamos es todo lo contrario, un pueblo que debe cada día más esforzarse por eh, eh, producir, para realmente si te, queremos en algún momento pues salir hacia adelante, la única vía de hacerlo es trabajando. Huelga en el, el pasado martes, el pasado miércoles aquí en San Francisco de Macorís y ya se tiene previsto eh, otra huelga, creo que el próximo lunes, por una huelga con carácter general, con, perdón, con carácter regional, pero como muy bien señala Don Eufemio, carácter regional, pero eh, por ser la capital del nordeste, pues nosotros vamos a ser afeitados directamente y tal vez lo más afeitados. Yo entiendo, así como plantea don Eufemio, que el movimiento popular debiera considerar eh, estas decisiones, estas acciones que se pretenden seguir eh, haciendo en esta zona, porque por muchas razones yo creo que hay que buscar otra forma eh, de reclamar las necesidades que tenemos nosotros como pueblo, como región, que son muchas, pero con todas las precariedades y las necesidades que tenemos, Sumarle esto a paralizar el comercio, a paralizar las labores productivas, eso va a aumentar, a alimentar que sigamos retrocediendo en ese sentido. De manera que nosotros eh, nos hacemos eco de esta posición que, que externó en el día ayer don Eufemio Barca, donde dice que el, el comercio como tal pues no va a estar de acuerdo con una acción como esta porque realmente eh, no es... Ni, Básicamente, el, el comercio que pierde es San Francisco de Macorís y la región, pues, ¿quiénes somos nosotros? Somos esos, somos el comercio, somos los ciudadanos que diariamente nos levantamos eh, con el objetivo de ir en busca eh, del sustento diario de nuestra familia. Eso, eso es la sociedad, eso es San Francisco de Macorís. O sea, cuando don Eufemio habla, se refiere está hablando en nombre de, de, de toda esta región, ese sentir, esa inquietud eh, que él tiene y que la manifiesta a través de los medios. Así que yo entiendo que ciertamente el movimiento popular eh, debe buscar la manera y con eso cuando hablo del movimiento popular también quiero referirme a ese sector también que representa eh, el hermano don Eufemio Vargas, que aquí hay que unir que hay que unirse, hay que unir opiniones, buscar eh, que haya unidad para que haya una sola, una sola propuesta. Yo decía ayer, y no me canso de reiterarlo, que lo que nos ha llevado a nosotros, o lo que nos está llevando a que realmente esta región no se haya desarrollado eh, como debe ser, es, se debe a la división institucional que históricamente ha existido aquí en San Francisco de Macorís. y si muestra de eso es lo que pasó el, el, el, el pasado miércoles. Una abuela convoca a un grupo del movimiento popular y para la luna hay otro grupo que se atribuyen este llamado. Hasta el movimiento popular está dividido y eso no debe sorprender a nosotros, porque si eso es el movimiento popular vámonos entonces a la parte política. Los partidos políticos están en las mismas condiciones. O sea, que el hecho de que el movimiento popular esté dividido, eso no sorprende a nadie, porque eso es, es la sociedad misma la que está propiciando esa situación. Y mientras nosotros como región, como, como pueblo, como San Francisco de Macorís, eh, no hagamos lo posible, no hagamos acciones en pro de que podamos unificar esas ideas, esos proyectos, como uno solo, difícilmente... Eh, podamos experimentar ese tan deseado crecimiento y desarrollo en esta eh, productiva región del nordeste vamos a unificar esas ideas que tenemos vamos entonces a poner esas ideas ya unificadas en manos de quienes nos representan a nosotros que, que son los que cada cuatro años nuestra responsabilidad es elegirlo y se olvidó cuando unifiquemos criterios los diversos sectores de esta región, y los pongamos en manos y les exijamos que ciertamente hay que cumplir con esas responsabilidades, entonces realmente vamos a ver y vamos a experimentar ese desarrollo tan deseado que tenemos los provincianos de Duarte, como diría el senador Amilcar. Así que esas declaraciones que, que daba el eufemio, varias, yo entiendo que deben poner a reflexionar los diversos sectores, sobre todo el movimiento popular, porque si cuantificamos las pérdidas que arrojó el paro del pasado miércoles, son inmensas. La cantidad de dinero, si se pudiese cuantificar, que se perdió el pasado miércoles y difícilmente sean recuperables. Así que este pueblo... Este país lo que necesita es trabajar, trabajar para salir de la situación en la que nos encontramos. Eh, yo quiero recordarle a todos ustedes que los materiales que usted necesita para hacer realidad ese sueño de tener su casa o apartamento, lo va a encontrar aquí en la Ferretería Gama. La Ferretería Gama que está aquí en la avenida Caunavo 107 y en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández Salida a Santo Domingo. Aquí están los el blot, zinc, cemento, varilla, agregado, todo, todo lo que usted necesita, todos los materiales que usted necesita para construir su casa o apartamento, lo va a encontrar aquí en la ferretería Gama de la avenida Caonabo 107 y en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, salida a Santo Domingo. Recuerde que en Gama somos constructora. Saludar a mi amigo y hermano el ingeniero Juan Luis García y doña Elsa Paula de García Ejecutivo de la Ferretería Gama también recordarle que el vehículo el que usted necesita, el que se ajusta a su medida y necesidad está aquí en Auto Franklin Auto Franklin es el parque vehicular más grande de toda esta región y estamos ubicados en la carretera San Francisco-Nagua entrada a la guardas aquí está el vehículo nuevo, usado con o sin dinero, lo tiene para usted Auto Franklin, de todas las marcas eh, que usted Prefiera auto Franklin mayor variedad al mejor precio. Miren, continuando, eh, enlazando la, el comentario y las declaraciones que diera Don Eufemio fuimos con respecto a la situación eh, de estos movimientos volgarios que se están significando, eh, que se, el que pasó el, el miércoles y el que se prevé eh, llevar a cabo en la próxima semana. Si sumamos esas acciones eh, en el aspecto negativo lo que tiene que ver con la productividad, y le sumamos a eso la situación por lo que está por lo que están atravesando miles de francos macorizanos con la situación que se ha generado por este fraude, que es lo que se ha dicho, en la empresa MUNE-SRL. Si usted le suma la situación de, lo, de, de, de, la, de la suelga en San Francisco de Macorís, de las precariedades que estamos viviendo, y le suma esta, esta parte, donde miles y miles de franco-macolizanos son afectados con su dinerito, imagínese usted, la situación se pone peor. Peor. Porque estamos hablando de miles de personas que fueron afectados por este fraude. Miles de personas que estaban esperando o que esperan todavía ese dinerito, para resolver sus problemas. Ahí ven ustedes una, una actividad, un piquete que fue en el, se montó en el día de ayer en las oficinas de aquí en San Francisco de Macorís de Muné, ese heredero, donde esos eh, afectados por esta situación reclaman que les sea devuelto de su dinerito, porque hay personas hay personas con grave situación de salud y que de manera muy de manera voluntaria fueron voluntaria fueron capaces de llevar su dinerito para recibir esos intereses y, y con esto por resolver su problema de su medicamento, de, de su comida. Hoy en día están desamparados. Ese grupo de hombres y mujeres que ustedes ven ahí, están reclamando que le devuelvan su dinero. Entonces, eso afecta directamente el movimiento económico en San Francisco de Macorís. Si le sumamos esa parte a esta suelga, a la paralización de la productividad de San Francisco de Macorís, yo no voy a decir dónde vamos a parar porque ya usted se lo está imaginando. Así que, ojo con eso que estamos viendo ahí. Hay que prestarle atención a esa situación, hay que prestarle atención a esa situación porque esas personas que están ahí, que hasta por, por, la, por su condición, por el estilo que usted ve, son personas que producto del sacrificio, tal vez de toda una vida, colocaron lo poco que tenían con el objetivo de poder extenderlo un poquito más para poder eh, satisfacer sus necesidades. Sin embargo, fueron engañados, porque eso es lo que podemos decir hasta este momento, hasta que no se le devuelva el dinero que esas personas llevaron hasta esta empresa y que hoy en día eh, están en el aire. Vamos a esperar que realmente resuelvan, resuelvan o resuelvan, porque eso es iniciando que están esa gente a, a piquetear las oficinas y asumo que podrían tener otras acciones para exigirle que les sea devuelto su dinero. Vamos a una pausa comercial, de a regreso. Nosotros seguimos aquí compartiendo con todos ustedes en este contacto diario en el día de hoy. Así que no le cambie que en breve regresamos.